La verdad que cuando empecé a estudiar diseño, eh, contarle a la gente que era el diseño y que era más allá de ser monos y dibujitos. Algo que vio más allá se me hacía muy difícil eh, hacerlo, por lo cual busqué la definición de diseño. En ese entonces, era el 2001, eh, la definición tampoco daba mucho que decir. Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Dibujo que se hace de una cosa para que sirva de modelo en su realización. Forma en que toma la realidad este dibujo. Entonces básicamente la definición de diseño que me hablaba era que hacía monos. Por lo que busqué más allá en la etimología de la palabra diseño, tiene una base que es de la seña. Y que la palabra gráfico o gráfica tiene que ver con la grafía, con la escritura. Entonces básicamente diseño gráfico significaba de la seña escrita. Lo cual no me daba ninguna luz de cómo explicar qué es lo que hacía. Pero también descubrí que tanto en español como en el francés como en el inglés la palabra diseño tenía la misma base que la palabra designio. Y la definición de designio es propósito, intención o plan para realizar algo. Eso me dio un poco más de luz de lo que era el diseño. En el blog pasado hablamos sobre... Cómo es la investigación, el, el puntapié inicial de la metodología de diseño. Entramos al proceso como tal de diseño. Pongamos el ejemplo que visto tu vida en semana y has visto que, pucha, ocho años atrás o cuatro años atrás, o qué sé yo, siempre te has tomado vacaciones pero nunca has viajado. Ahí ves que hay una ansiedad, tal vez te gustaría viajar. Ahí ya tienes como un concepto o una meta que realizar. Por otro lado, si vieron el Self Canvas y pusieron sus metas personales o laborales, ya está especificado qué metas qué quieres lograr. Hoy día les quería contar sobre una herramienta que se llama el mapa de afinidad, en su variación de la K más J, que no tengo idea por qué se llama K más J. El mapa de afinidad es una herramienta para que verán en piezas más pequeñas el cómo lograr una meta. Digamos que seguimos con el ejemplo de viajar. Entonces, eso lo escribes como un gran objetivo y lo pones como un encabezado de un grupo entonces de esta forma listas todos los objetivos, las metas que tengas la idea es que teniendo tus metas como mapeadas es poner de abajo de ellas cada una de las ideas que te pueden apoyar a realizar este objetivo. Para viajar tal vez necesites dinero, necesitas un plan de ahorro. Viajar a Europa te salen promedio 600 mil pesos viaje de ida y de vuelta, por lo cual tienes que y lo listas bajo de su objetivo viaje pasaje. Y a lo mejor un amigo te dice, oye, pero puedes encontrar un pasaje mucho más barato si te unes a estos grupos de WhatsApp que te avisan que hay una oferta. O a lo mejor estás en un banco que te ofrece juntar millas eh, si usas tu tarjeta de crédito o si le echas benzina al auto. Y puedes hacer lo mismo con todas las demás metas. El objetivo de esto es ir enumerando cada una de las ideas que te puede llegar y te puede ayudar para completar los objetivos que están aquí arriba para que sea específico, medible, alcanzable, que te haga responsable eso y en un tiempo determinado por ejemplo voy a, tener, voy a juntar 600 lucas, digo hasta en diciembre del 2019 unirme a los grupos de descuento antes del uh, junio, juntar x millas con tarjeta antes de noviembre Contar cuatro alternativas de hospedaje en junio ocho recomendaciones de amigos básicamente lo que estamos haciendo es en la meta, en la gran meta y estas son las pequeñas eh, grandes tareas y objetivos para arreglar esa meta entonces en la meta, en la gran meta y estas son las pequeñas eh, grandes tareas cumplen más de alguna de estas. Puedes lograr viajar al extranjero. La idea de esto es tener un objetivo medible, alcanzable, específico para saber si lo estamos logrando o no. Y ojalá hacer ese ejercicio con todas las metas que pusiste en tu self canvas y así hacemos lo que dijo la Carol en los pasados. Primero el viaje actual del cliente y lo que hace después es mapear el cómo que la idea es tomar la foto actual o pasada y así diseñar una nueva foto de nuestras vidas. Aquí me detengo en el por qué es importante saber qué es diseño y por qué es importante saber qué relación tiene con designio. Porque ambas palabras hacen relación a lo mismo? La seña, las dos palabras diseño y designio tienen como raíz la palabra designare, dar un nombre o una seña a algo. Designar es ponerle límites a algo. Designar es decir, aquí empieza y aquí termina. Estas son las características de este algo. Este es su nombre. Hoy día la, la, la disciplina del diseño eh, está un poco más madura. Designar era un propósito, intención o plan para reza, realizar algo. Y el diseño en realidad es la realización de un plan para la ejecución de una acción o una idea. Am, ambas palabras... Eh, eh, demuestran como una intención de una proyección a una acción. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de identidad. Es tomar el self canvas que nosotros pensamos que es así y después llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo me identifico como una persona... Esto es un ejemplo. Me identifico como una persona que le gusta viajar y en los últimos cinco años no he viajado es porque no le estoy dando prioridad a algo que yo digo que me identifica. Por lo cual no estoy siendo honesto y no estoy siendo consecuente con lo que yo digo de quién soy. Hay dos approaches acá. O te armas una película completamente nueva, un self canvas totalmente nuevo que es básicamente reinventarse. Lo que yo estoy tratando de hacer es tomar mi propia visión de mí y defenderla. Ser consecuente con lo que estoy diciendo quién soy. Este es quién soy. Están mis fortalezas, mis roles, mis metas, mis valores para llevar a cabo... Para hacer realidad la imagen que tengo de mí en mi cabeza, porque cualquier proyecto de diseño es un proyecto de identidad. El próximo blog voy a hacer el mapa de afinidad de mis propias metas. Las voy a compartir con ustedes, porque en verdad es un ejercicio súper sencillo, pero lo difícil es ser específico, es hacer que estas tareas sean medibles, que sean alcanzables, hacerse responsables de esas tareas y que estén en un tiempo determinado. Y nada, nos vemos en la próxima entrega. Este fue el vlog 362. No me comprometo con el día que salga el siguiente vlog. Quiero ser honesto, no tengo idea si es que el siguiente vlog va a salir el lunes. Nada, quiero retomar porque también eso nos es parte de cómo quiero vivir el 2019. Como no es un video vlog, no hemos perdido de varias cosas, de varias salidas, de varios eventos, de ir al Paraíso, del 14 de febrero. Pero bueno, es lo que hay.